Felicidades a Ibis Radio. ¿Cómo los no, señores? Bueno, eh, vamos a ver qué nos tiene Arismendi. Me acaban de informar que Arismendi está en la calle, tiene un sondeo. Vamos a ver qué dice Arismendi, la antigua. Adelante, Arismendi. Buenos días. Sí, muchísimas gracias. Asimismo es, en el día de ayer el Ministerio de Interior y Policía anunció que serán habilitados en diferentes localidades de toda la geografía nacional clubes y estadios con la finalidad de llevar a las personas que sean eh, apresadas, sorprendidas, violentando alguna normativa de salud recomendada por las autoridades en este feriado navideño. Nosotros abordamos a las personas para saber cuál es su parecer en torno a esta medida. Veamos. Para toda parte que se lo lleven, hay que estar en su casa, hay que estar en su casa, que se lo lleven. Y el hijo mío, yo lo tengo con él, que no quiero que salga por eso mismo. Porque... A usted lo que a uno le prohíben, hay que obedecer, hay que aprender a ser obediente. Claro que sí. ¿Por qué? Ay, porque no debemos andar en el medio en busca de nada cuando sabemos lo que hay. ¿No estoy de acuerdo de eso? Hay que dejar que la gente visite a su familia y todo en la noche, 24 y 25. Y que eso ya, que lo suelten en banda. Yo diría que.? Qué bueno eso, sí, que lo, lo lleven. Sí, yo estoy de acuerdo. Porque lamentablemente hay mucho brote y se puede hacer muchas cosas de 7 de la mañana a 7 de la noche. ¿Usted me entiende? Porque de queda tienen que empezar desde las 6 de la mañana porque enfoca el banco para que tú veas. Entonces, ¿qué es lo que? Yo no, veo, no le veo sentido a eso. Está bien. ¿Por qué? Porque sí, para que no anden mucho en el medio y en la calle. Claro, viejo, por eso estamos de acuerdo, porque todo el mundo tiene que cuidarse. Si usted no se cuida, yo tampoco. Me... Hay que, todo el mundo tiene que cuidarse. Claro que sí, para todos los lados que se lo lleven. Tranquilo, como animal. Porque quién lo manda está afuera. Déjame decirte algo, pero yo creo que el toque de queda tiene un horario. Y que la persona no debe de violarlo. Oíste, para todo al tiempo. Lo que usted no hizo en el día en la noche no lo va a hacer. Eso está bien, eso está bien. Oh, Dios, tenemos que respetar si lo agarran después de toque de queda claro, claro. van a todos presos eh. porque para que no para qué salen a la calle después de toque de queda presos, tienen que llevárselo bueno si lo sorprenden es eh, porque ellos quieren porque si ya la ley está puesta para que no salgan me supongo que no pueden salir la a la calle a esta hora después de toque de queda Sí, estoy de acuerdo porque es, es, esta pandemia anda eh, en el mundo entero no entre nosotros. ¿Estamos de acuerdo en eso, sí? ¿Por okay. Ah, porque si esto toque de quedar de la mesa hasta las nueve, ¿por qué tienen que andar en la calle de las nueve para adelante? Sí sí. sí, sí. Bueno, sí, señor. Okay. Porque ya estamos ya vestidos sobre mucho tiempo sobre eso y no, no, no entendemos. ¿Claro? Sí, señor. Okay. Porque sí, porque está le violando la ley. Sí. ¿Por okay. qué? Hay que cumplir la medida. Y cuidarnos todos. Sí, está de acuerdo, que no pueden salir a esa hora. Yo estoy de acuerdo por él, con eso. Bien, ahí lograron ustedes escuchar las diversas opiniones de las personas en torno a esta medida. Las autoridades en el día de ayer establecían que van a arreciar las medidas para evitar la propagación del COVID-19 en esta provincia de Duarte. A ustedes desearles, mis amigos, Feliz Navidad. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.